¡Haboncitos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como estamos viendo, estamos en Roblox, espero que esta vez se grabe bien eh, Estamos eh, escapando según, de la, según esto de la Nintendo Switch, así que vamos a ver el parcurcito. de momento Se acaba de caer uno, perfecto, checkpoints, que si ya somos, mira, mira, mira, mira, mira ¡Perkour, Percur, percur la gente se va cayendo y yo no me caigo porque me soy profesional soy profesional <risa> demasiado estaba durando yo eh pero bueno me conformo pam pam pam esto qué son patitos qué es esto no sé lo que es mejor no me, mejor me caigo perfecto si alguien de vosotros es capaz de ver un vídeo mío un gameplay Mío antiguo. Enhorabuena. Sobre todo el primer vídeo de todos de... del canal, que es el de el cubo de rugby 3x3. Yo no soy capaz de verlo, ¿eh? No soy capaz de verlo ese vídeo, ¿eh? Es imposible. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué profesionalidad, por favor! Somos profesionales Somos profesionales este es, Creo que es el parkour más sencillo Que he hecho hasta ahora ¿eh? Te lo digo ya Y eso Me he caído solo tres veces No, por aquí no es No vayamos para atrás, por favor No vayamos para atrás Que ha avanzado demasiado Mira, mira ¡Ole! Se viene W, te imaginas que me paso el parkour entero Sería demasiado Ah, perfecto, no había que hacer eso, vale No, no vuelvas para atrás No vuelvas para atrás, que encima Uh, uh, uh. Por cierto, quien me quiera agregar en Roblox Adelante, mi nombre soy Sofis20 ¿Vale? Ese es mi nick de Roblox Para quien me quiera agregar que La gente se va cayendo Paletos Mira, mira, mira cómo se caen. Mira cómo se caen. Caen como moscas. Caen como moscas. Y yo aquí... Mira, mira, mira. Qué profesionalidad. Por favor. Aprendan. Señores, aprendan. Ahora voy a poner en el chat... Saluden para el vídeo. <risa> Saluden... Para el... Vídeo de... Youtube. Se cuela, cuela, ¿sabes? A ver... ¿Te imaginas que contestan? Ah, no sé qué, no sé <risa> A ver si responden. A ver, a ver qué contestan. Uy, estos son como globos, ¿no? ¿O qué es esto? No sé lo que es. Son como globos. O pelotas. La gente, la gente se cae. Yo creo que... Bueno, o somos muy listos. Y somos profesionales. O esto es demasiado sencillo. ¿eh? Y esto lo pasa hasta un niño de tres años Ah, vale, vale Pensaba que en el centro no había que tocarlo, ¿sabes? Eh, ¿Alguien me puede explicar quién ha hecho este mapa? Porque no tiene dificultad ninguna ¿Alguien me lo puede decir? Porque esto no tiene sentido Por cierto, si alguien de vosotros Ha hecho algún mapa No vayamos por detrás, por favor si ha hecho algún mapa de Roblox y quiere que lo juegue, me decís qué mapa es y lo hago, ¿vale? Por favor, cuidado, cuidado, pero por favor que no sea esto, porque esto es muy sencillo, ¿sabes? Esto es demasiado fácil, demasiado fácil y esto ya ni te cuento. Eh, ¿Me puedes explicar qué dificultad tiene este parkour? A ver, espérate, déjame mirar una cosa. Saluden para vivir, nadie ha contestado. Ay, carita triste. Carita triste. Uh, uh, uh No, no, no, no. Ah, muy bonitos los saludos. Muy bonitos. Muy bonitos los saluditos. ¡Uh! uh. Cuidado con las rayas. ¡Guau! ¡Qué marido las rayas rojas! Ya está, menos mal, menos mal. Que nos hemos librado de ellas. Menos mal que no somos... O me he caído en el hueco o ese tronco amarillo no es el correcto. Vale, sí, sí, era el correcto. Era el correcto, era el correcto. ¿Qué pasa si me voy para la izquierda? Espérate. Quiero comprobarlo. Ah, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Podemos ir por aquí. Bueno, pues vamos por aquí. No sé por qué, pero... Entonces, ¿por qué me ponéis dos caminos? Si da igual por dónde vayas. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? Amigo, ya lo pillo, vale. Es el, es el anillo. Es el anillo, amigo. Amigo mío, es el anillo. Estoy ya nada. Estoy a nada de llegar a la meta. ¡Alejó! Cuidado. Cuidado, no nos caigamos. Uh wow, wow, wow, wow Buah, espérate Alejandro, Cuidado, cuidado Cuidado Bueno, otro checkpoint Si es que somos buenísimos, por favor Bueno um, Aquí no pasa nada Sigamos jugando Creo que cuando lo jugué El gameplay de Roblox Escapando de algo De una De una consola, creo que era de la Xbox si no me equivoco, ¿eh? Y era un parkour bastante interesante. Mm. Vale, vale, vale, vale. No hay.. Pero ¿qué dices si yo no he tocado nada? ¡No he tocado el borde! ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Wow, ¡Wow, wow, wow, wow! Uh, uh, uh, uh. Paso rozando, eh El moño pasa rozando Uh, 10 ¿Qué nota le pones? A ver mmm, Como dificultad Yo le pongo un 1 O sea, lo siento mucho, pero es que Yo le pongo un 1 Porque no tiene ni dificultad Esto, ¿sabes? Entonces lo pasa un niño de 10 años Enseguida, ¿Sabes? Vale, vamos, vamos ¿Por qué ahí no puedo saltar? ¿Cuánto me queda? Mira lo que me queda, mira todo lo que hemos avanzado Vale, estamos, creo que es por la mitad, ¿no? Más o menos Si no me equivoco, creo que estamos por la mitad ¡Uy! Casi hago el doble salto de nuevo Y me caigo Pero bueno, no ha pasado eso ¡Uh! ¡Uh! ¿Cuánto llevo? 12 minutos. Vale, voy bien. Creo que estaba en el principio, otra vez. Porque en el principio ya habían los... Los patos esos. Pero si ya estoy casi al final. Mira dónde estamos. Cuando lo consigamos... Quiero una W bien grande en los comentarios. ¿eh? Que para que no lo sepa, la W es... Eh, lo contrario de la F, ¿vale? Y... Me he inventado... Eh, la sustituta de la F que es la M es la W al revés vale pero qué tengo que pisar ah ¡Uh! Wow, wow, wow. ese sí que es difícil lo reconozco pero es muy sencillo ¿por qué hago así hago así pum, pum, pam ¡Pum! Perfecto Aquí sí que puedo subir Espérate Que me sale una pestaña ¡A la scope. ¡Uy! ¡Uy! Que es cuesta arriba ya ¡Venga! Que estamos en la recta final ¡Chicos! ¿Se viene? ¿W? ¿W? en 3? ¿2? ¿1? W, vamos. Si han llegado hasta aquí, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, le das un like, suscríbete para más contenido como este. Y nos vemos en la próxima. Por aquí te dejo más contenido para que sigas viendo, sigue viendo, sigue viendo. Y nos vemos. Chao, chao. Adiós.